Moradores del sector Los Cielitos de esta ciudad de San Francisco de Macorís denuncian el mal estado de sus calles. Un desastre. Ahí los lo, lo mosquitos acabando con los niños y cosas y de, de, de, de poco, ¿El polvo. poco, poco cuando les el polvo y todas esas cosas sí. Y cuando llueve, ¿cómo se? Cuando se llueve, llueve, es, es, es como te hay que entrar. Afirman en reiteradas ocasiones, funcionarios han prometido la intervención de las vías, pero hasta la fecha. Solo se han quedado en promesas. No hay arreglo. Mire, allí arriba la arreglaron y nos dijeron que venían en un tiempo a echar la, a, el asfalto para acá. Entonces, mire, eso hace más de 10 años que nosotros estamos en esto, luchando para que nos hagan algo y no nos hacen. Bueno, aquí, no importa, aquí no estamos importa. viviendo una situación que no lo podemos aguantar. Ya es lo último lo que nosotros estamos pasando. Ya es lo último lo que nosotros estamos pasando en esta carretera. Cada rato nos prometen que vienen a arreglarla, que vienen a echar los apartos, que vienen, lo que vienen nada más es que la rapillan y después que la rapillan, entonces nos dejan que entonces cuando llueve no podemos ni entrar a nuestro hogar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.